hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión lo que vamos a ver van a ser las eh, propiedades de los datos de objeto de los objetos tipo maya eh, las tenemos en este panel de aquí y vamos a revisar un poquito por encima de este panel antes de entrar a trabajar con UVs, que va a ser el próximo vídeo, y las herramientas, que sería la siguiente opción de menú que nos queda por ver. Eh, lo quiero ver todo junto porque no tiene sentido que empecemos a analizar las herramientas sin saber primero lo que son las UVs y cómo podemos trabajar con ellas. vale Entonces lo vamos a juntar todo y me voy a saltar un poquito el orden del manual de Blender. de acuerdo bien eh, aunque este panel de aquí de propiedades lo vamos a ver o lo habremos visto ya depende del momento en el que estés viendo este vídeo en eh, la sección de editores eh, voy a ir en cada uno de los tipos de objeto con los que vamos eh, a ir trabajando a lo largo del curso en esta parte de modelado estamos acabando ya la parte de las mallas vamos a empezar con las curvas después vendrán otros tipos de objeto. Pues esta pestaña concretamente la vamos a ir analizando en cada sección de estas, porque si tengo que pararme a explicar o si hubiese tenido que pararme a explicar, depende de cuando hayas visto esto, en el panel de propiedades, con todas las variaciones que tiene esta pestaña, pues se habría hecho un vídeo tal, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo que tenemos en principio, ya habíamos eh, hecho una visual en vídeos anteriores, ¿vale? Son diferentes secciones que... Eh, contienen pues características propias de los tipos de objeto en este caso eh, objetos eh, tipo Maya vale la primera es el Vertex Groups vamos a ver los grupos de vértices después de ver las UVs en el siguiente vídeo a ese eh, aquí ya os estuve comentando en, en vídeos anteriores eh, cómo crear un grupo de vértices, ¿vale? cómo ir asignando y desasignando vértices a esos grupos ¿vale? y vamos a ver posteriormente lo que es la funcionalidad que tiene. ¿no? Pero aquí lo que aparecerían serían todos esos grupos de vértices con los que vamos a trabajar. Las shape keys, que ya os he comentado en infinidad de veces, que lo vamos a ver cuando entremos a trabajar con animaciones y rigging que por cierto para los que no lo sepáis rig en, en inglés viene a ser como aparejo y si busquéis la traducción en el diccionario de la RAE eh, veréis que bueno pues sí se acerca bastante a lo que a lo que eh, se pretende hacer ¿no? entonces es posible que en alguna ocasión utilice esa palabra de aparejo no me gusta prefiero rigging vale pero por por tenerla en, en el radar, ¿vale? Bien, las X las veremos en su determinado momento cuando veamos esas secciones. vale Y la siguiente opción que tenemos es los UV maps, ¿vale? O los mapas de UVs. Eh, esto lo vamos a ver en el próximo vídeo también. Cómo se crean estos mapas de UVs. Los mapas lo que simplemente tienen es cómo quedan dispuestas las mallas de los diferentes objetos. vale con las imágenes o texturas que queramos incluir para, para interactuar con esos objetos vale o sea, los mapas es la disposición de las mallas en dos dimensiones de acuerdo y aquí quedarían reflejadas todos los mapas de uv que creemos para un objeto podemos crear varios mapas de uv pero solo se renderiza uno de ellos eh, cuando vayamos a realizar el renderizado eh, solo se utilizará uno de ellos. De hecho, este icono que tenemos aquí eh, nos va a permitir seleccionar cuál es el que queremos que se renderice, ¿vale? O cuál es el que queremos ver. Luego tenemos los atributos de color, que también son grupos, ¿vale? Que podemos ir eh, recreando, lo vamos a ir viendo más adelante también, ¿vale? Y también quedarían aquí dispuestos y podríamos trabajar con ellos directamente. Luego aquí tenemos un concepto que es interesante que es el Face Maps. Si los eh, grupos de vértices nos permitían generar grupos de vértices para luego trabajar con ellos en diferentes eh, funcionalidades, el Face Maps hace lo mismo pero con caras. Nos va a permitir agrupar determinadas caras de nuestra geometría en diferentes grupos para luego poder trabajar con esas caras eh, concretamente si nos interesa. Imaginad un edificio... Cuatro plantas con seis ventanas por planta, pues todas las ventanas, por ejemplo, las podríamos incluir en un face map. ¿Y por qué? Porque van a tener todas el mismo tratamiento, todas van a tener el mismo material, las mismas dimensiones, etcétera. ¿no? Y podemos trabajar con el grupo de, de caras. ¿De acuerdo? Con el face map. La siguiente opción que tenemos son atributos que le podemos asignar a nuestros elementos. ¿vale? También lo veremos. Y eh, nos va a permitir interactuar con ellos y trabajar con ellos igualmente. Las normales ya las hemos visto en alguna ocasión, ¿vale? La opción que tenemos aquí, que es el auto smooth, y los grados a partir de los cuales va a aplicar ese auto smooth. Eh, esto tiene eh, sentido cuando realizamos un shade smooth en una en un objeto tipo malla, ¿vale? Y mmm, apliquemos, o sea, si no aplicamos las subdivisiones, pues vendríamos aquí, hacemos un shape smooth, venimos aquí, marcamos esta opción y todos los ángulos que estén definidos, en función al ángulo que nosotros indiquemos aquí, todos los ángulos que, que estén definidos, aparecerán definidos y los que no, pues estarán actualizados. Luego tenemos el texture space. Texture space es un espacio que tiene acotado el objeto dedicado a la texturización. ¿Vale? Eh, en el siguiente vídeo, en el que hable sobre las UVs hablaré sobre el espacio de texturizado. Estad pendientes allí porque os voy a explicar bien lo que es aquello, ¿vale? E incluso os lo voy a mostrar, hay una posibilidad de poder verlo. Lo que vamos a poder realizar desde este panel es asignarle al objeto que tenemos seleccionado la malla de texturizado de otro objeto distinto, ¿vale? Eh, para esto, los indicadores de los vértices del espacio de texturizado, tanto de un objeto como del otro, deben de estar alineados. ¿de acuerdo? Y en el momento en el que nosotros variamos, eh, transformamos eh, el espacio de texturizado, ya sea desplazándolo o ya sea escalándolo, esta opción de aquí de Auto Texture Space va a quedar desmarcada automáticamente. Y... Eh, si la desmarcamos nosotros manualmente, desde aquí vamos a poder manipular ese espacio de texturizado. Ya os digo, en el próximo vídeo voy a hablar sobre esto y os voy a enseñar ese espacio de texturizado. Os voy a explicar cómo poder verlo y cómo poder manipular y cómo afecta el manipular ese espacio de texturizado. ¿De acuerdo? Así que nada, seguimos. Luego tenemos el rehacer malla o remesh, ¿vale? Remesh, mesh es malla, rehacer malla, ¿vale? Y eh, también lo vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a hablar sobre los voxeles y eh, que es uno de los, de los modos que tiene de, de hacerlas, la, recomponer las mallas, ¿vale? Y esto tiene muchísimo sentido, por ejemplo, cuando trabajamos con esculturas, eh, donde la malla, pues eh, debido al trabajo que hemos realizado, pues no es la más eh, indicada o la más adecuada. Y con estas funciones, pues vamos a poder rehacer un poco esa malla y adecentarla un poco, ¿de acuerdo? Finalmente, Geometry Data, ¿vale? Lo que contiene es información relativa al, a los datos de objeto que va a poder ser exportada en un momento determinado si así lo deseamos cuando queremos llevar nuestros objetos pues, a cualquier otro software, ¿no? Ya sea Unity, ya sea Substance Painter o, o lo que eh, venga, ¿vale? Y bueno, yo tengo un add-on que se llama MeshLint, que él simplemente es un contador de, de vértices, ángulos y y caras y si hay quads o trees y engons y demás y te lo cuesta todo, no viene por defecto en Blender, así que si no lo veis no os asustéis, no está vale. habría que buscar el addon y descargarlo si, si lo encontráis y luego las custom properties que si habéis visto el, el vídeo de editores eh, del editor de controladores eh, una noción tendréis vale. las custom properties lo que contienen son eh, para poderlo entender, es como si fueran variables aplicadas a nuestro objeto, ¿vale? Eh, y esas variables contienen un valor y luego ese valor lo podemos eh, extrapolar a determinadas funciones, ¿vale? Pero tienen que ser en el ámbito en el que esté definida la custom property. Lo ideal, eh, si estamos trabajando en una escena y vamos a utilizar una variable que afecta a diferentes objetos de la escena, es que esa custom property la definamos en la sección de escenas, ¿vale? Aquí. Pero también existe la posibilidad en la malla y le podemos asignar una variable, ¿de acuerdo? Con eso queda visto lo que es la parte de las propiedades de los datos de objeto. En el próximo vídeo ya vamos a entrar a trabajar con las UVs, como os he comentado, y bueno, pues eh, tendremos una visión sobre todo ello. De momento nos quedamos aquí, ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.